La Obrera Central, Obrera Departamental, destaca el retorno del Ministro de Economía, Luis Arce, ya que la implementación del modelo económico social productivo permitió la estabilidad y crecimiento económico de nuestro país. El concurso del compañero Lucho Arce Catacora siempre eh, va a ser de aporte, vuelvo a reiterar, es el actor fundamental para nuestro modelo eh, económico y es el modelo el que hay que, hay que cuidar Hemos visto declaraciones de los empresarios privados también que quieren que se revise el modelo, más nosotros los trabajadores queremos más bien que se profundice, pero que es un modelo que, eh, donde no hay eh, ciudadanos de primera ni de segunda. Estamos viendo que gracias a este modelo económico realmente eh, Bolivia está saliendo de la, de la extrema pobreza.